De derecho constitucional. Así que ahí estuvimos acompañándole. Eh, bueno, esta es la feria, la feria de ciencias, eh, que también quiero destacar, que se llevó a cabo en el día de ayer. No pude participar, pese a que recibí una invitación, no pude participar porque estaba fuera de la ciudad, pero de todas maneras destacar el buen trabajo que se viene llevando a cabo en la universidad. ¿Por qué? Porque ahora yo veo una universidad más inclusiva, más participativa, más participativa y una universidad eh, como más investigativa eso y es eso es feliz. muy importante una, no. universidad, una universidad más investigativa allá. y entonces ayer se llevó a cabo esta feria si se quiere ahí ustedes ven que hubo exhibición de robótica eh, muy interesante eh, también matemática pura física en acción eh, exhibición de drones conferencias y experimentos químicos de manera que felicitar a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto de San Francisco y a las personas que se están encargando de desarrollar este tipo de actividades porque es importante. Fíjense ahí que los muchachos están haciendo algunos experimentos que promueve si se quiere, el conocimiento dentro de los estudiantes y que motiva a aquellos que quizás no están tan cercanos a este tipo de, de actividades y de conocimiento, bueno, pues que se motiven a, a, a participar. Así que, mi felicitación. Me excuso porque no pude participar ayer eh, de esta actividad muy interesante. Excelente. Eh, quería participar, pero no pude. De, de todas maneras, qué bueno. Mira cómo está eso lleno. Fíjate que eso, la mayoría que están ahí son jóvenes. ¿Ven lo que le digo? De, de, de llevarle a los jóvenes lo que a ellos les interesa. Eh, eh, ahí lo que tú estás viendo son jóvenes. De manera que eso le interesó. A, a los jóvenes, ir a aprender, ir a ver estas exhibiciones, y qué bueno que la UAS esté llevando a cabo este tipo de actividades. Mi felicitación eh, para cada uno de ellos. Hay que decir, ya en ese sentido, que se realizan otros tipos de ferias también en sí. la universidad, como ferias culturales, uh -huh. eh, ferias de emprendedurismo, donde tanto estudiantes... Eh, y personas del ámbito educativo eh, hacen lo mismo y exhiben sus productos creados de manera manual también las ferias del área de negocios que se sí. crean para los estudiantes de economía y demás y qué bueno que en este caso la científica que de por sí se entiende que es un poco más científica, sin quitarle científica, sí. Sí, sí. Más científica, eh, sin quitarle prioridad eh, importancia a las demás no, pero no, estamos claro, hablando de un tema científico naturalmente eh, sí. sí hacerle puntualizar sí. que creo que el equipo eh, de relaciones públicas de la UAS, no sé quién está ahí eh, dirigiendo esa parte, no Raquel, Raquel trabaja en ese departamento, bueno el que pero sea que esté ahí eso creo que deben hacer un mejor no, no, trabajo es que eso básicamente no es relaciones públicas eso es eso es eh, extensión y quien está al frente del departamento de extensión es Tony Sierra difuso. bueno pero la parte no porque extensión es, por ejemplo, es, es, es con relación a la actividad ahora es difundir Ah, bueno, eh, la, la difusión sí pertenece ahí, ejemplo, a ese departamento. La difusión departamento. de esa actividad, sí, sí, yo sí. no la he visto, la solamente creo que en el en haya sentido. hicieron una publicación y Telenor okay. cubrió, pero la universidad como tal debe difundir este tipo de actividades claro. para que más personas se motiven. Tanto claro. a participar, por ejemplo, yo me, eh, eh, aunque recibí una invitación, pero directamente no fue una invitación de la universidad, sino de un estudiante eh, que estuvo participando ahí me hizo la invitación. Eh, pero creo que la universidad debe ser un poquitico más, más abierta con relación a esto. Así que atención. A, Quiero... al departamento de comunicaciones está Raquel está, está Raquel Ortega eh, hay Martín otro Martín Camilo no está ahí también eh, También, esa así que ese sí. equipo eh, creo que deben ponerse un poquitico las pilas ahí ah, está el video de sí. Claudio Aníbal sí mira esta esta fue la, la conferencia brillante del magistrado Claudio Aníbal Medrano ahí estuvo eh, la mayoría de eh, abogados eh, y estudiantes de, del área de derecho pero también atención también me enteré de esa conferencia por una persona que me invitó, un estudiante que ni siquiera fue a la universidad. De manera que yo creo, y atención a, a la dirección de la UAS, que creo que el departamento debe hacer un mejor trabajo con relación a la, a la, a la, a la, a la difusión y la publicidad de este tipo de, de actividades que son de mucha, de mucha importancia para el pueblo y para la región, inclusive para el país. De mañana.